acompañado de unos fenómenos sensibles, para que podamos hacernos una idea de aquel acontecimiento. Lucas relaciona el, el Pentecostés cristiano con el Pentecostés judío. Juan lo relaciona con el día de Pascua, como lo hemos escuchado hoy. Son dos perspectivas de la misma realidad. Según San Juan, el Espíritu Santo es el gran don de la Pascua. Es Cristo resucitado quien nos lo envía el mismo día de la resurrección, porque es el Espíritu quien nos permite aceptar a Jesús como Señor. Celebrar Pentecostés es actualizar la Pascua, hacer la realidad de nuestra vida. Hoy la celebramos como coronación, la fiesta de Pentecostés. Jesús le dice,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 Sus discípulos reciban el Espíritu Santo Y se los da para continuar su misión Que es la misión de la Iglesia Es la fuerza de Dios para cumplirla El Espíritu que descendió sobre Jesús Al comienzo de su vida pública Cuando inaugura su misión salvadora en el mundo Mediante su bautismo por Juan Desciende ahora sobre los discípulos cuando comienza en el mundo su misión de testigos del resucitado, el Espíritu Santo que el Padre nos lo envía, nos explicará el sentido de su persona y sus palabras. Podemos contar con Él en cualquier situación de necesidad o dificultad. No es posible comprender a Jesús sin el Espíritu, ni entrar o vivir el reino de Dios sin su Espíritu. Quien no renazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. La misión del Espíritu es enseñarnos el sentido de la persona y las palabras de Jesús. Por Él las actualizamos y concretizamos constantemente, aplicándolas a nuevas situaciones y enraizándolas en todas las culturas. El Espíritu de Jesús nos permitió actuar en cada circunstancia como Él lo haría. Sin el Espíritu Santo, Dios queda lejos. Cristo per pertenece al pasado, el Evangelio es letra muerta y la Iglesia es una organización más. Pero con su presencia, las palabras de Jesús son palabras vivas y actuales. Que el Señor los bendiga. Música